Considero a esa persona igualito que Marlin, porque tienen que saber que la sangre no se vende. Y para eso siempre se adona sangre y se la venden a los que están enfermos. Y aquí no hay nadie enfermo. Aquí simplemente lo que se está esperando es justicia. Y creemos que son tres justicias que hay, que se, deben, que se deben cumplir. Primeramente la de Dios, luego la terrenal de aquí, de la, la que hace la, los jueces y hace la. Y si no la que vamos a ser nosotros, porque de una manera u otra nosotros tenemos y esperamos que la justicia sea lo más parcial y que se cumpla la justicia como debe cumplirse, porque no es verdad que podamos seguir permitiendo de que gente, porque tengan dinero y tengan un poder, puedan venir a querer pisotear a aquel que no puede y el que crea que no tiene derecho a vivir en una República Dominicana donde se crea que nada más los políticos, ...son los que tienen derecho a una vida... ...y el pobre que trabaja echando días... ...no tiene derecho a una vida. Genaro, ha transcurrido ya aproximadamente un año... ...ya en tres días, en un año... ...de la muerte del asesinato de Peguero. ...¿cómo ha sido el transcurso de este tiempo... ...en el proceso judicial... ...un año y aún no ha iniciado... ...dicho eh, proceso. Sabemos por qué no ha empezado... ...sabemos que la justicia aquí... Eh, ...siempre andan buscándole... ...quinta pata y gato... ...y, y también... Sabemos que aquí la justicia quiere aclarecer todo y también la justicia aquí quiere llevar todo al pie de la letra para que ahorita no puedan decir, algo se hizo en contra de la ley, que no fuera la ley, que no se diga que fue porque los periodistas, que las, que las redes sociales, que el pueblo, que el mundo lo hicieron por eso. No, si no se está aclareciendo de que lo hicieron porque fue un asesinato y fueron ellos los que lo hicieron y se está aclareciendo de que no es por las redes sociales, simplemente que hemos recibido apoyo de todos ustedes Porque esto ha conmovido el mundo entero El país entero Y queremos todo el mundo Que agra le agradece a Dios Y agradece a, a tener un poquito de vida Que Dios le ha da dado un poco de vida Que otros no se la pueden quitar Más que Dios